Me llamo Albert Vázquez, trabajo en un centro especial de empleo, en una gasolinera y también soy voluntario del Paz Sanitarri San Joan Al poquito de diagnosticarme en el 2013 un síndrome de Asperger, vi que podía, ¿no? podía aportar al, a mejorar el bienestar de las, de las personas. Y, y, bueno, no dudé en apuntarme. Me motivaba el poder, digamos, eh, mejorar el bienestar de las personas. A mí a mi vida, bueno, me ha apuntado gratitud. Gratitud porque, además, eh, después de ocho años eh, lo sigo haciendo como si fuera el, el primer día que lo, que, que lo hago. ...que se están pensando ¿no? en hacer algún voluntariado... ...y que se ven reflejadas en este vídeo... ...es un, una acción muy gratificante... ...y recibes mucho más de lo que, de lo que tú puedes, de lo que puedes dar".